La comunidad de gamers, Gameplay 115, presenta. Hola, ¿qué pasa, chavales? Mirad lo que me ha pasado en una de las primeras partidas que jugamos a este juego. No entiendo nada. Estamos jugando con los rubios, me estás diciendo. Maricones que os cogéis los mejores colores ya. Está el rubios. Míralo. Lo pasamos por muy bien.